Hola, ¿qué tal? Como ya te he adelantado en el vídeo de, ah, <ríe> de la crema pastelera eh, vamos a elaborar una tarta de manzana ya que ha sido un éxito en las publicaciones de Instagram y Facebook he visto que tenías ganas y que ha sido muy muy muy solicitada supongo que si estás viéndolo es porque te interesa saberlo y te voy a dar todas las claves para que te salga una tarta de manzana tan rica como la de la pastelería. No, muchísimo mejor, porque la vas a hacer tú, con buenos ingredientes y sabiendo lo que le pones. La receta de la crema te la dejo por aquí, que te la cuelgo a la vez para que puedas encontrarla y puedas hacer la, la tarta. Porque como sé que hay gente que le gusta ver un vídeo más corto, He decidido dividirlo en dos para que sea más fácil de visualizar. Así que te puedes ver el vídeo de la crema y luego cómo hacer la tarta de manzana, ¿vale? Te lo dejo por aquí, ¿vale? Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es cortar un centímetro y medio por cada lateral. Si queréis más grueso el borde, pues un poquito más. Pero con un centímetro y medio es correcto. ¿De acuerdo? Cortamos. Y cuando digo cortar, digo cortar hacia abajo, pero sin arrastrar el cuchillo, porque si no lo que hacemos es romper las capas del hojaldre, ¿de acuerdo? Es clac, hacia abajo. Quitamos el sobrante de las esquinas y con la ayuda del papel doblamos hacia adentro. Poco a poco se despega bien, no te pongas nerviosa cuando lo estés haciendo, verás que es muy sencillo. Una vez que hemos doblado los dos extremos, cortamos las esquinitas lo que nos sobra, ¿vale? Como tienes la medida justa, solo tienes que cortar ahí, ¿vale? Esto lo descartamos y hacemos la misma operación, doblamos hacia adentro. Y ya tenemos nuestro borde de la tarta. Con un tenedor o si tienes un rodillo punteador, pinchamos toda la base. Los bordes no, porque queremos que suban. Y no lo llevamos al horno. En el horno a 200 grados, la vamos a programar unos 15-20 minutos. Vamos pelando las manzanas. Y cada cinco minutos vamos al horno y aplastamos con ayuda de una, una espátula la base del centro, sin aplastar los bordes. Continuamos, descorazonamos las manzanas y comenzamos a laminar. Este es el máximo grosor que os recomiendo. Yo hoy la voy a hacer así porque quiero que quede la manzana enterita, ¿vale? Pero normalmente lo tenemos que hacer finito para que quede blandita al hornearla, rica. Volvemos al horno y volvemos a hacer la misma operación anterior. Esto cada cinco minutos lo haremos, ¿de acuerdo? Continuamos laminando la manzana hasta que la tengamos toda le añadimos el zumo de una lima, para que no se oxide y tome ese saborcito tan rico y volvemos al horno esto ya está como puedes ver aunque en el vídeo no se aprecia demasiado está lista ¿vale? la crema, pues como ya hemos visto en el vídeo anterior, si no lo has visto, te dejo el enlace aquí. Eh, homogenizamos con una varilla y la colocamos sobre nuestra base de la tartaleta, ¿vale? de la tarta de manzana. Es fácil, aunque esté caliente, no importa la vuelcas y la extiendes bien con ayuda, con ayuda de una espátula de una lengua es fácil, verás que la crema tiene, tiene la consistencia adecuada está untuosa sin complicación ninguna extendemos y comenzamos a colocar la manzana desde el borde, vale es ir colocando toda la laminita de manzana que hemos hecho, poco a poco hasta que la tengamos lista no nos llevará mucho tiempo parece un poco laborioso, pero es, es sencillo no te va a costar nada Casi la tenemos ya. Un poquito más y ya está. ¿Ves? Todo cubierto. Y listo. ¿Vale? Añadimos un poco de azúcar por encima para caramelizar. La llevamos al horno y la colocamos a gratinar. Depende del horno, puedes hacerlo un poco más abajo para que te quede menos entera, como yo esta vez la quería más enterita, directamente arriba a gratinar. Lo que hago ahora es pintar con un brillo. Este brillo simplemente son hojas de gelatina que han sido hidratadas y luego disueltas en un poco de agua Caliente, templada, en este caso. ¿Vale? Eh, la he dejado que quede un poco más fría y ya estoy pintando. No fría fría, pero que no esté caliente, ¿vale? Eh, puedes pintar con mermelada. La mermelada de albaricoque le va genial. La de ciruela le queda de escándalo. Eh, y nada más. Pasamos a la rejilla con cuidado. Aquí ten cuidado, sobre todo, de no presionar al borde que hemos puesto, sino que si aprietas en la parte de abajo del suelo, no tendrás ningún problema. Bueno, ¿qué, ¿Qué te ha parecido el vídeo? Súper fácil, ¿no? Las claves para hornear el hojaldre, hacerlo solo y bajándolo, poniéndole los bordecitos, es... Fácil, no es nada complicado, pero queda mucho mejor que cuando cueces todo del tirón, todo junto. Eh, mi horno ya sabes que este es nuevo. La última foto que publiqué estaba hecho eh, en otro sitio. Y allí sí que tengo bastante controlado el tema porque es la que suelo preparar cuando tengo visita. Porque tengo un horno mini, súper pequeñito. Y... No tengo posibilidad de hacer mucho. Pero si quieres alguien y, pues, y me des tiempo, puedo preparar. Porque ah, no, es que es, no necesitas nada. Así que te animo a que, a que la prepares. Eh. Has visto... Eh, a mí me gusta incluso más de un día para otro. Eh, se ve bien la crema y la manzana. Es muy, muy buena. Verás que, que te, va, te va a gustar mucho. Y... Rápida, fácil, sin complicaciones, no sé, no se puede pedir más, ¿no? Algo tan fácil y tan sencillo. Nada más, si te ha gustado el vídeo, comparte, dale al like. Si no te has suscrito, suscríbete y sobre todo, hazlo, hazlo. Y mándame fotos, cuéntame si te ha gustado o... ¿Y qué te ha parecido la receta? ¿Vale? Déjame un comentario aquí abajo. Y nada más. Un saludo. Adiós.